Señores, se ha desatado una ola de delincuentes en Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Y anoche le tocó a este muchacho, un trabajador fuerte de los urbanos, que es DJ Sami. Lo atracaron, pero ¿será sonido o es un atraco real? Dice aquí el título de bueno, Vialona. Bueno, ha estado sonando esta situación de DJ Sami, eh, que ha estado, pues, envuelto en esta situación de un atraco, y yo vi el video y de verdad, <ríe> un, todo un show, o sea, no voy a decir que es un show desde el punto de vista de, de que es falso, pero sí es eh, un show de que el, el supuesto atracador pues lo revisa y le hace que levante las manos, ahí lo vemos el video, miren, miren, miren, tremendo el atraco, o sea, están, si son atracadores verdad, pues están perfeccionando su, sus técnicas, Dios nos libre. Entonces el productor y pareja sentimental de la artista urbana La Rosmaría denunció a través de su cuenta de Instagram, la cual parece que está desactivada porque no la encontré, que fue asaltado en el parqueo de su propia casa. Así que ahí vemos el video eh, que pudo recoger. Villalona, eh, vamos, vamos a corregir algo, vamos a corregir algo Ajá. y es que darle valor al trabajo de este muchacho. Claro. DJ Sammy, uno de los productores de los grandes éxitos de secreto, el famoso Viverón. Uh -huh. No me venga estar a poner que DJ Samming, esposo eh, de fulano. Vamos a darle eh, la cabida, ¿tú entiendes? DJ, un productor de varios palos. ¿Tú entiendes, Villarona? Porque usted me lo quiere minimizar. No, no, para nada. ¿eh? ¿tú ¿tú nunca entiendes? Quiere minimizarlo. Es un productor de varios éxitos, tanto de Secretos como de otros artistas de, otro de la República Dominicana. Pero por pues, desgracia, sabe que ahora es más conocido? No. ¿Y por qué desgracia? De ¿Y por qué desgracia? ¿Y por qué desgracia? Y tiene... Y tiene Usted eh, tiene una relación con la, con María. Con la cantante. Que por cierto, María. en su Instagram no hay fotos de, de ellos dos. No, pero ya no felices su problema, son felices. No, no, no, que son felices, ella. Villalona, que están haciendo felices ellos, respetando su... Yo puedo su casarme enterado. mañana y usted no ve fotos. Mi no, pie. y tú eres muy discreto porque tú tienes muchas mujeres y nadie te ha visto con una. <risa> <risa> no, no yo, ¿verdad? Yo lo he visto poco, yo he visto dos veces, o tres, con mujeres a él. Pero con una de las Camilitas. No. Eh, así una de tenía entrega una vez en la feria y después con la que todo el mundo lo ha visto pero eso vamos a obviar eso que tú no eres dice <risa> <risa> señores la ola de atraco que se ha dado en santo domingo especialmente <risa> espérate vamos a que men men uy no, programa paralelo y men espérese. <risa> espérese que estamos aquí <risa> Es que usted está viendo. Pues bien, esto, esto que se ha dado en los últimos días por las redes sociales, han sonado mucho atracos, y mucha violencia, y mataron a un niño saliendo del aeropuerto y todo. Yo voy a hacer un llamado a los muchachos que roban. Hay maneras de usted buscarse su dinero que no es robando. Dejen eso, que eso es lo que trae la muerte. Ustedes nunca han podido con la policía. Usted nunca ha podido con la policía, o es sea, la familia más grande que hay. Entonces, si usted está emprendiendo nuevamente en el robo, en el atraco a mano armada, piense en sus familias y tiene hijos, en las mujeres no, porque hay mujeres que apoyan eso. En su madre, en su padre, que cuando usted se muera, ese dolor que usted le va a causar a su madre no se lo quita a nadie o a su padre cuando le matan un hijo. Eso no desaparece. Entonces, coja cabeza. Ah, que no se... Esas son excusas que no se encuentran de trabajo porque ellos hay de todo en este país. Usted puede capacitarse, usted puede salir a vender hasta, hasta pincho y rolo. O helado. Usted no puede hacer haga helado de fundito y ságalo a vender. Que ya que hace doscientos y dos y medio. El robar, eso no es de gente sabia. Yo nunca he visto que un atracador, Ay, no, ese edificio lo hizo fulano, el atracador. Ahora, si tú lo has visto, yo quiero que tú me desmientas aquí. No, no nadie ha visto eso. Los atracadores se ven los edificios ni Esa finca la compré yo robando pa' sola Ni una jipeta. no fulano compró un Audi quitando pa' sola quitando cadena tiene una villa en Jarabacoa, fulano del tal que atraca, en Pasola, roba pa' sola, usted nunca ha visto eso, entonces para que usted, crear ese hábito de ser ladrón, piense, póngase a estudiar, póngase a hacer un curso, usted tiene amigos, hablo, mire yo me quiero quitar de esto, el vicio también, Busque de Dios, lea la palabra que lo va a llevar a un camino bueno. Lea la Biblia, descarguele aquí. Que yo hay Biblia ahí, en Apple Store. Una uh -huh. Biblia, usted va leyendo. Dios, aclárame la mente, porque usted tiene que poner de su parte. Porque lo están matando a todos. No es que lo maten, porque usted está cumplido, usted sale para la calle a un propósito, a matar ya que lo maten a usted. Pero el dolor que viene, que la noviecita que usted tenía, que la mujer que usted tenía, que su papá, <coughs> que su mamá, que el hijo, va a criar... Piense todo eso. ¿Hasta dónde es que vamos a llegar? Y es por temporada que le cae esa loquera. Uh -huh. Ahora, no sé si, aquí, si el, el tema aquí, que no lo, no lo hemos hablado, de que el niño que mataron, sí. que el niño que mataron en Santiago, pues uh -huh. fue una, en una situación donde el amigo fue el que organizó eso. El, el amigo mejor del amigo. El, el amigo de ese del padre del niño fue el que organizó el atraco. Entonces, hasta para usted conseguir un dinero, no diga cuánto tú tienes. Para que sepa. No diga cuánto tú tienes porque el diablo Está al acecho Mente vaga, sendero, sendero del, del demonio. demonio. Cuando usted tiene la mente vacía, el diablo ataca. Sí. conmigo no una batalla que yo tengo uh -huh. con lo malo es una batalla y se llamaba el pobre niño me entiende como ese papá ahora mismo porque hay gente que dice que no están llorando es mejor que lloren la gente que no lloran que no cobra la dolor. muerte claro cobra la muerte usted ve ese, ese papá hablando callado eso es es el movimiento. Míralo ah, ahí, no, su pana full. Armó el atraco. Parece que, que él había dicho que tenía un dinerito, que venía para acá. No, pa acá. Y venía para acá. no Fulano va a contar y va a estar ahora. Seguro es hablándole. Pero yo espero que lo traigan ese tipo para acá. Yo creo que está apresado. Es parte de los apresados de aquí. ¿Ahí está aquí? No, porque él en Nueva York. ah Él bueno. es cómplice está en Nueva York y mira a una criatura le Ay. que fue para el padre que iba el, el, el, el atraco señor pero líbrame, el tiro, a, ¿será? Porque, bueno. líbrame a mí de una situación así líbrame señor a mí y a los míos ahora ahora Néstor ahora Néstor esta situación que estamos viendo and, eh, DJ Sammy ahora pero aunque ya fue en Estados Unidos este niño cherry eh, Estamos viendo ahora que los urbanos son ahora, eh, <risa> están en el objetivo de los delincuentes ahora. Todo el artista que es música urbana tiene que tener su seguridad. Usted ve que la gente se quilla, no, que fulano no me deja. Que fulano no, que usted tiene que cuidarse porque usted no sabe quién es quién. Usted ya está en una palestra que usted tiene que cuidar su vida porque hay un oro, quieren tener el oro suyo, quieren tener el anillo, quieren tener todo. Yo tengo oro, usted me está viendo con los oro ocasiones especiales. ¿Por qué? Porque podrán, ah, fulano, vamos a atracarlo, vamos a quitarse. Eso es lo que estamos viviendo, pero... El que hace eso, yo te aseguro a ti que desde pequeño no le enseñaron los valores de la vida. No le dieron una educación. Yo te apuesto a ti eso. Que el que se quiera dañar, lo piensa tres veces. Enculquele uh -huh. a sus hijos en su casa. Los valores. No es que los niños no pueden trabajar, es que usted lo va a acostumbrar. No, no para que él se mantenga. O no es explotación esplo, infantil. Usted lo lleva a un taller de mecánica, mire, hable con el maestro, mire, enséñemelo. Usted vaya aprendiendo, computadora, un instituto, vaya. Inmediatamente usted sienta que, le, que el hijo suyo está desviando por otro lado, que le llevan una pasola, usted no le ha comprado pasola. Que le llevaron un carro, usted no le ha comprado carro. Que usted lo ve con, ¿quién te compró ese guillo? <ríe> Búscame la factura. Ahora, hay situaciones que usted no la puede controlar, que ya hay un tipo de 25 años viviendo en su casa, quiere hacer lo que usted quiera a usted, le cambia la cerradura. No No, mi hijo tiene, como tú quieras hacer lo que tú quieras ya. Esto es mío aquí, o esto lo pago yo. Usted recoge y se va. Y lo sentimos mucho. Ahora, si usted huele un robo, que el hijo suyo está y no, no se ha descubierto, llévelo usted mismo. No, ve, yo lo vine a matar preso. Una vez, cuando yo empecé a ir al cuartel a buscar noticias, fue un señor, estuvo en pandemia. Ah, que el hijo mío estaba aquí, que el hijo mío no era de nadie, el hijo mío vino de Nueva York. Y viene el coronel y dijo: No, mire, el hijo suyo tenía una música altísima. A las 7 de la noche, era a las 5, el toque de queda. A las 7 de la noche, eh, los vecinos le dijeron que bajara la música y no la y Cuando fuimos, él se puso de malcriado. Y el tipo dijo. No, yo quiero que me lo dejen hasta el lunes, fue un viernes. Hasta el lunes que usted me lo deje. No me lo suelten para nada. Hasta el lunes. Nos vemos. Gracias. Y se fue. Eso es un padre. Yo te puedo a de ahí. Le dijo su vaina también. Claro. Entonces nosotros debemos, como padre, inculcarle los valores. No, usted ve que el hijo suyo quiere hablar con usted. No le pase la table. Ven mi hijo y hable, que le tenga confianza desde pequeño que Cuando le duele la cabeza, vaya y le diga a usted, mira, papi, me duele la cabeza. Papi, tengo hambre. No, cada vez que el niño venga, usted le pasa un teléfono. Vete, para que te embulle. Por ahí, en YouTube, usted busca hasta como ustedes saben, una pistola. Uh -huh. Es mi opinión sobre este caso. Sí, mira, eh, sobre el caso de Sammy, eh, yo, tú sabes que hay un, hay sonidos y ese tipo de cosas con los atracos, pero, lamentablemente, en la ciudad de la capital, la cosa, en los barrios allá, la cosa está muy fuerte con los atracos y realmente es, es, vemos el de DJ Sammy porque es una figura público una figura pública pero eh, diario hay atracos diario tú pones las noticias locales de esa zona y hay muchos atracos siempre siempre se están mencionando que atragaron a fulano que si sí o que el vandalismo el, el, el, el, el, el, el, los muchachos jóvenes que pertenecen a banda ese tipo de cosas eh, tenemos un tiempo viendo eso allá en, la, en esa parte de la capital, en los barrios, de, y eso está azotando. Si sa, sabemos ya, lo, la, la, con la banda que han acabado, por ejemplo, mira, en, en esto, creo que fue de ayer o antes de ayer, que mataron dos do muchachos que eran medios, que tenían alto a, a uno barrio, y así hay un sinnúmero de chamaquitos, de esa edad así, subiendo rapidísimo, haciendo malo coro. Yo por eso no dudo lo de DJ Sami, de que lo hay, de, aunque se ve... Lo grabaron, tú sabes. Eh, eh, eh, lamentablemente, ellos siempre hacen una movie, un sonido para las redes, y por eso hay veces que, como que es difícil de creerlo, pero yo en el fondo me atrevo a creer por, por el vandalismo que hay allá en Santo Domingo con, lo, con los barrios. O sea, está bien fuerte. Eh, los chamaquitos andan durísimo tan rápido, ¿eh? Las armas de fuego. Miren, estos días salieron, salieron uno, uno, una mujer eh, también. Eh, eh, con una salma larga en un live Que cayó empresa y cayó empresa querían brillar la brillaron que ahí tienen el sonido era? entonces sí yo lo subí a mis a mi, a mi redes y aquí también en las la redes de Telenor entonces eh, eh, están muy rápido allá en, en esa zona eh, Es que está más es que más está sonando <risa> y también en Santiago está también o sea en Santiago también están acabando los atracadores entonces eh, al, par, al parecer la policía por allá todavía no no se ha puesto la pila realmente con el patrullaje y, y digo por allá porque por lo menos aquí en San Francisco está suave, gracias aquí en San Francisco a gracias a Dios, no se oye se oye poco, ¿me entiendes? Sí sí las pocas veces que se han oído eso es raro Gracias a Dios porque eso eso. Porque no? para la, por la más fuente de empleo. Que más fuente de empleo y también seguridad porque la policía sí. realmente también patrulla mucho ese tipo de cosas yo cuando un cuando un policía me para de noche un ejemplo que casi yo no me paran ya porque no sé uno tú sabes pero no me para <risa> yo me, me siento heavy coño están parando o sea sospechoso de lo que yo ah, no daba la costumbre de maldecir los policías no, no, cuando no. no era más joven cuando lo no paraban sí. no, yo no, no yo le digo no están haciendo tengo, su trabajo gracias yo tengo todo al día, día. nos identifica sí. tengo todo el día no mira yo trabajo y ese tipo de cosas aquí y ando bien ¿Tipo de está bien Gra gracias sigan así tipo de cosas <risa> <tipo de> cosa. <risa> pero realmente real, realmente en la, allá allá en la capital se está viendo demasiado demasiado los atracos Ahí te tiene que cuidar. La policía ¿sí? tiene que armarle un equipito, montarle un carrito, sí. una guagua, esto, la guagua roja viene ahí. Y peinar. A lo, a lo, a lo, can, yo quisiera que vuelva Candelier. Ay, muchacha, es Candela pura. Candelier. Ay, muchacho. Ya está ¿Tondelier? retirado. No puede volver, está retirado. ¿Tondelier? Está retirado, pero Candelier, le, Candelier se puso la pila no se va a acabar la delincuencia. te acuerdas? No se va a acabar y entonces. Espérate. Fermín Peinó. Oye, no. Ay, ay, ay. Ese era picante Un bueno, jefe bueno. de la policía, Camila, pues si tú no sabes la historia, que, le di que aquí había una zozobra así mismo, pero en el país entero, y ahí se puso y dijo: no, pues espérate, vamos a arreglar esto. Bueno. Pero los derechos humanos, ¿verdad? Y ese tipo de cosas siempre dañan la cosa, y lamentablemente él lo tuvieron que sacar por una vía que no era, por, por eso mismo. Pero hizo un trabajo. Ok, ya entiendo bien entonces eh, siguiendo no con el, con todo el mundo, siguiendo con la línea de de sami realmente como dice bella en el caso de los urbanos creo que más está azotando la delincuencia en estos días deben de tener eh, cuidado y andar con su seguridad como menciona néstor porque eh, están en el ojo de huracán en la mira de los delincuentes y más en esa zona de santo domingo y santiago que lamentablemente está en una ola de atracos de robo y a lo que vemos es directamente a personalidades que ya lo van ubicando en este caso ya la las autoridades policiales tienen que mejorar lo que son las rutas, lo que son las visitas y todo eso por esos barrios para cuidar y proteger lo que es la seguridad ciudadana porque está bastante grande en este ámbito y como mencionaba Néstor, es por tiempo, porque lo atraca, pues, ah, que están atracando en tal sitio, a tal hora, como mencionaba mucho aquí y por tiempo se quitan, pero ahora hay una ola bastante fuerte que tenía mucho que no se sonaba de esa manera. Gracias a Diego mencionaba a los muchachos aquí y eso ha bajado un poco ya por la tasa de empleo, que San Francisco está creciendo un poco más y todo eso, los cursos y la cosa están haciendo para distraer la mente y que se centre en algo, pero ya esas ciudades, tanto Santiago, Santo Domingo, ciudades más desarrolladas, más grandes, entonces quieren buscar la cosa más fácil y hasta ahora eh, las autoridades en ese ámbito tienen que ponerse las pilas y tanto el ciudadano, el artista, lo que sea, cuidarse en la calle, saber por qué lugar usted cruza, porque lamentablemente ya hay que andar ahora que ni en la sombra de uno se puede confiar y con ojos en la espalda, porque esta ola está bastante fuerte y no queremos que estén habiendo más casos así de atraco y que pase a mayores. Así bueno, es. Una pena que esto esté ocurriendo y que pues, al parecer está tocando a los artistas urbanos, esperando que no sea un sonido de DJ Sammy porque se va a, a, a quemar muy feo, porque estaría utilizando algo muy delicado, algo muy fuerte. Yo creo malo de, de, de Sammy y Cherry. Lo de Cherry para mí es seguro. Sí, sí lo de, de Cherry. Cherry no va a solo Nueva York. No. Sí, bueno. Pues ya veremos si más para adelante, pues las autoridades dan declaraciones sobre, o un informe sobre este asalto a DJ Sammy. Y ya veremos entonces cómo culmina esto durante el fin de semana. Si es que lo vuelven a tocar ese tema.